Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, el otro día hicimos uno de dos minutos y medio explicando dos formas de escribir la letra ñ cuando no la tenemos en el teclado. Hoy vamos a ver otro método, nos vamos a valer de PowerToys, una herramienta de Microsoft que son gratuitas, que podemos descargar desde la Microsoft Store simplemente buscando PowerToys a ver si carga. PowerToys, aquí está. Simplemente le dan a Install y se instalará. Será un icono aquí en la bandeja del sistema. Pulsan sobre él con el botón derecho y entran en a configuración. Os va a salir esto. Lo primero es ver que lo tiene actualizado. Le dan aquí a Check. Bueno que lo tenga ejecutando como administrador. Y sobre todo que se inicie al Car Windows. En un ratito posiblemente lo veamos en español. Siguiente, vamos a ir aquí a inicio, vamos a pulsar con el botón derecho y luego vamos a entrar a configuración. Nos situamos en hora idioma, idioma y región. Tenemos que crear un idioma y vamos a ir a por el español, esto en el caso de que ya no lo tengan. Voy a buscar español, español-españa, le damos a siguiente. Este va a ser mi idioma por defecto, le doy a instalar. Voy a ir aquí a la bandeja del sistema, como tengo dos idiomas, voy a poner el español. Voy a reiniciar lo que es Power Toys, estado de teclado, asignar una tecla, el más, voy a tipo y voy a seleccionar la tecla que no uso, esta por ejemplo, que tampoco. Ahora me voy aquí. Debe figurar la letra Ñ seguro ya. Ahí está. Vamos a dar a aceptar. Continuar de todos modos. Lo que queda es comprobar si funciona. Bueno, en mi caso sí que funciona. Tengo la Ñ al pulsar la tecla este acento. No sé exactamente lo que es. Esta es la tercera forma.